Buenos días a todos. Muchas gracias a Seafi por contar una vez más con nosotros. Como buena casa americana me ha tocado hablar de Estados Unidos, pero antes de todo quería, bueno, ponernos un poco perspectiva de año 2022. David lo ha explicado. Año de tormenta perfecta. Hemos vivido unas correlaciones positivas a la baja en el lado de renta variable, renta fija. No ha podido actuar como colchón. Lo hablábamos en diciembre. Bueno, la importancia que queríamos resaltar en un gráfico que veréis eh, de cajitas de colores, al final marea un poco, pero es básicamente, en este gráfico se ven las rentabilidades por cada tipo de activo por años naturales de mayor a menor rentabilidad, siendo la caja gris una cartera 50-50. Antes de contaros todo sobre Estados Unidos, queríamos, bueno, pues también ahondar un poco en el mensaje de la inversión a largo plazo. Lo importante que es cómo ver la evolución de esa cartera 50-50 que en ningún año va a estar ni en la primera ni en la última posición y lo importante que es bueno, mantener in inversiones en todos tipos de activo. Por poner un una breve pincelada en lo que es la economía global, nosotros utilizamos mucho eh, los PMI como indicadores. Están muy correlacionados con el PIB, es un indicador que nos gusta mucho. Tenemos otra tabla de colores en la que vemos que básicamente los PMI de casi todas las regiones están ya por debajo de 50, están en terreno de contracción. Vemos efectivamente que hay un debilitamiento del crecimiento. Esperamos, os adelanto ya a nivel global, un crecimiento por debajo de tendencia, todavía en terreno positivo, pero bueno, por supuesto, estas subidas, como decía David, tan agresivas y tan inesperadas, pues bueno, van a calar en ciertos sectores del PIB y de la economía de las diferentes regiones. Pasando a Estados Unidos, la gran pregunta de si estos efectos de estas subidas han calado tanto como para que la FED pare ahora, haga un pivot o relaje lo que es su, mon su política monetaria o si va a seguir siendo tan agresiva. Hemos visto unas subidas de 425 puntos básicos desde marzo de 2022 y ya vemos bueno, ciertos efectos en los principales sectores y componentes del PIB, empezando por el eh, sector inmobiliario, que sabéis que es bueno, pues el sector, uno de los sectores más sensibles a lo que son las subidas de los tipos de interés. Por un lado, vemos... Claramente y lógicamente, una, bueno, un freno en lo que es la compra-venta de viviendas se ha pasado de unas hipotecas de un 2 a un 7%. Pero las buenas noticias son que en 2007 la, el porcentaje de hipotecas a tipo variable era de un 20% y ahora mismo estamos solo en un 5%. Entonces, sí, se ve una paralización un poco, más que paralización, bueno, pues un, un freno en lo que es la compra-venta de viviendas, pero, tanto las, la cantidad de hipotecas subprime como pues, la cantidad de hipotecas a tipo fijo es una situación mucho mejor que la que había en 2008 y en otras recesiones. Por otro lado, eh, por el lado de lo que es el consumo. Bueno, pues acordaos que el, el consumo fue uno de los principales motores de, de la economía y del PIB en Estados Unidos el año pasado. Son dos tercios del PIB. Al final, lo que ha pasado en el consumo, si analizamos un poco a dos años vista, fue 2020, año COVID, cheques Trump. La gente tenía no solo mucho ahorro, porque estaba el mundo entero paralizado y no podíamos gastar mucho más que en compras online o en reformar las casas, pero también, aparte, tenías ayudas, estímulos fiscales y ayudas del Gobierno. Con eso se ha podido aguantar pues bueno, en la subida del precio de los bienes que fue ocurriendo a lo largo de 2021-2022, pero ahora vemos como el valor de la riqueza de las familias ha disminuido en cuatro trillones. Ese colchón, esa tasa de ahorro, ha disminuido de manera significativa. Han aguantado, es verdad, pero, bueno, eh, lógicamente, una subida de precios tan desorbitada eh, ha, tenido, ha tenido efecto. Por el lado del de mercado laboral, comentaba David, y es verdad, y, y comentando también con muchos clientes, es, oye, pero yo no veo todavía que la tasa de desempleo no, no vemos grandes números ni grandes efectos inmediatos de se ha disparado. Sí que es verdad que no se ha disparado todavía, pero por supuesto creemos que bueno pues estas subidas de tipo sí que van a tener efecto en lo que es la ralentización de contrataciones y bueno el aumento de despidos, pero que esto se va a ver de una manera más quizás gradual a lo largo de este año y el año que viene, no de una manera tan inmediata como hemos visto pues en la venta de viviendas o en el consumo, que es verdad que se ha frenado. Las buenas noticias es verdad, ahora vamos a analizar un poco la inflación y luego os diré, porque el título es verdad, que es Estados Unidos aguas más calmadas y podéis pensar cómo más calmadas si baja el consumo, baja la venta de viviendas, van a aumentar los despidos, la situación... Está mucho más saneada que en 2008 o bueno, en otras recesiones o crisis. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que pues venimos de una situación mucho mejor, mucho más saneada. Por el lado de la inflación, que es bueno lo que más de cerca estamos mirando y tenemos que seguir mirando de cara a esa retórica de la FED, es... Veréis en uno de los gráficos que hemos incluido, en la página 9, básicamente lo hemos separado por evolución de lo que es la inflación general y la subyacente, en dos colores diferentes, morado y gris, y luego a la derecha, bueno los diferentes componentes y la evolución de esos componentes. Si vemos, y nosotros pensamos que sí que podemos decir, y es verdad que la inflación en Estados Unidos ha tocado techo, ya se van viendo bueno, bajadas de manera gradual, pero... De manera muy lenta también. No pensamos que vamos a llegar al objetivo de la FED de un 2% a finales de este año. Pensamos que eso es muy optimista. Pensamos que estaremos en alrededor de un 3% y siendo conscientes de que a día de hoy la inflación sigue siendo elevada. Se ha estrechado, es verdad la diferencia que había que un momento que era bastante ancha entre lo que era la inflación general la subyacente ahora pues bueno con la mejora la, la bajada de los precios de la energía y sobre todo la independencia energética que tiene Estados Unidos bueno pues esa diferencia se ha estrechado pero donde podemos ver los sectores que están siendo bueno pues la inflación más pegajosa como, como dicen los americanos es al final el precio de los bienes Comentaba David, se solucionan las cadenas de producción y bueno han vuelto más o menos a su cauce. ¿Qué ha pasado? Viviendas, lo que os comentaba al final, de unas hipotecas de un 2 a un 7 pues la gente se está yendo en vez de compra a alquileres soportado pues hasta ahora por un mercado laboral que, que puede permitírselo entonces el precio de las viviendas de sobre todo los alquileres sigue siendo bastante elevado y no solo en Estados Unidos lo estamos viendo en todos lados o sea aquí en Madrid hacemos un análisis rápido y idealista y son unos precios desorbitados para un alquiler pues bueno de algo que en su momento hubiese sido quizás la mitad por el otro lado, también está bueno, el sector servicios. Es verdad que después del COVID se ha vuelto a una norma de comportamiento, un ritmo de comportamiento mucho mayor. Me contaba el otro día un cliente que fue a Nueva York en Navidades. Me decía, Nueva York, lógicamente, en Navidades siempre es una ciudad que bueno es ideal, pero tienes que evitarla porque colas en absolutamente todos lados. Me decía, colapsado todo, recesión, que yo pensaba. Y es verdad que bueno pues quizás como efecto también del COVID psicológico la gente ha vuelto a unos ritmos eh, mucho mayores. Entonces, los precios de los servicios están siendo todavía muy elevados. Ante esto, la pregunta del millón de qué va a hacer la FED. Nosotros lo que creemos es... La FED, ante la pregunta de va a haber una pausa, un pivot inmediato en cuanto toque en techo, creemos que esperan, esperan unas, unas o dos subidas de tipos llegando a un 5%, con la tasa real en un 1,5%, lo que no creemos es que una vez toque techo con esas subidas de tipos, va a bajar inmediatamente. El principal motivo de esto es aunque haya un crecimiento más debilitado, va a seguir estando en terreno positivo, aunque por debajo de tendencia. Y la economía de Estados Unidos está mucho más saneada y es lo suficientemente fuerte para evitar caer en una recesión tan profunda. Entonces, que la FED va a mantener un poco esos tipos y las bajadas van a ser un poco más lentas. Después de bueno, ver un poco el panorama de Estados Unidos, siempre nosotros destacamos pues bueno, lo que son unos mensajes de inversión a largo plazo. Es decir, la economía siempre se adelanta, perdón, la, la renta variable, los suelos de la renta variable siempre se adelantan a lo que es un suelo del PIB, a los ciclos económicos. Al final, hemos incluido, para que veáis con calma, bueno, pues ciertas diapositivas que quizás pueden ayudar en conversaciones con clientes, de decir, lo que te pagas es estar invertido. Eso lo sabemos todos. y Sobre todo, que el gráfico que, bueno, que os enseño en la página 11 son meses y años del suelo del mercado de renta variable, meses y años posteriores del suelo del mercado del PIB y, en, en ese tiempo, en entre tanto, las rentabilidades, que en todos ellos, excepto en un año, han sido de doble dígito y, sobre todo, a posteriori también a, hasta la recuperación del PIB. Entonces, es un año que ha habido curvas, va a seguir habiendo curvas, somos conscientes, ha habido mucha volatilidad, ha sido un año bueno digno de olvidar, pero ha habido un receteo que era necesario. La renta fija es verdad que lo hablamos en diciembre, Estaba, estábamos todos escuchando que viene el lobo, que viene el lobo, hasta que vino. Esto ha hecho que hayan surgido bueno, oportunidades de inversión únicas en muchos tipos de activos, que es verdad que nosotros realizamos un informe de las expectativas de rentabilidades de los próximos 10 a 15 años, se llama Long Term Capital Market Assumptions, básicamente se juntan todos los CIOs y gestores de cada una de las estrategias y dan sus perspectivas a 10 años. Las buenas noticias son que el informe con los resultados que salían en 2022 son las rentabilidades eran la mitad de las que hemos eh, bueno sacado ahora a los próximos 10 años. Han surgido muchas oportunidades en muchas regiones y, bueno, pues es básicamente confiar en también la gestión activa, la selección de compañías, aunque haya curvas, sobre todo porque el que no haya invertido, bueno, ahora ya el que esté fuera se ha perdido gran parte, pero que lo que te paga es estar invertido. Entonces, como proposición también, pues bueno, de idea propuesta de fondo de inversión. Lo mismo que decía Juan, pero llevado al lado de Estados Unidos, Fondo de Renta Variable Americana, COR, lanzado en 1984, es nuestro fondo JP Morgan US Select Equity Fund. Eh, los gestores tienen más de 18-25 años de experiencia. Al final, es una cartera muy concentrada, de 50 valores frente a lo que son los 500 del SP tiene un tracking error bueno, de 2,54, o sea, entre el rango del 2 y el 4 está en un rango bajo y al final pues bueno, es la selección de compañías basándose en, bueno, en la gestión activa de un equipo con gran histórico. Rentabilidades, os he dejado las eh, diapositivas para que luego las veáis, pero veis que muy consistente es la mayoría de doble dígito desde lanzamiento y bueno como resumen diría, es verdad que hay muchas incógnitas por descifrar ahora mismo. Hay muchas bueno, pues preguntas que todavía tenemos que contestar, pero que al final lo, lo más importante es justamente mantener la calma, estar invertido y bueno, eh, ser conscientes de que si no es una cosa, es otra y cada año pasa algo. Cualquier duda o cosa que necesitéis, aquí estamos. Pero muchas gracias. Hasta luego.